Hola a todos y a todos aquí rey mocarse en un nuevo vídeo y les traigo un tutorial. Cómo hacer contenido personalizado en los Sims 4. Sé que dije que traía tutoriales de otras cosas, como por ejemplo Paint Tool 6.2, que es el programa que utilizo para dibujar, entre otras cosas. Y eso tengo pensado hacerlo, pero como podéis comprender, Paint Tool 6 es un programa muy complejo, el cual quiero hacer bien el tutorial, quiero explicar bien diferentes funciones. Así que todavía no estoy segura de hacerlo un gran vídeo super largo, súper tocho de cómo usarlo, o hacer mini tutoriales de cosas en concreto, eso probablemente publicaré en Instagram una encuesta donde podréis votar, así que os animo a seguirme en Instagram para que podáis votar en este tipo de cosas, ya que no solo pongo ahí cosas relacionadas con vídeos, sino también con dibujos, y a veces incluso me da por hacer dibujos de la temática que digáis, así que os animo en de que me sigáis en Instagram, pero sigamos con el vídeo. Bien, antes de nada tendrías que saber qué necesitas para hacer contenido personalizado. Simplemente necesitarías tres programas en específico. Los Sims 4, evidentemente el juego del cual quieres hacer contenido. Los Sims 4 Studio, que es un programa con el cual puedes hacer el contenido. Y después un programa para editar las fotos y demás. Bueno, y si quieres hacer edición de mallas también te recomiendo Blender. Pero hoy no vamos a hacer eso y vamos a hacer algo simple que es añadir una imagen a una camiseta. Que es algo sencillo, fácil de hacer, así que vamos a ver cómo se hace. Ok, entonces, una vez que tengas el programa Sims 4 Studio instalado y funcional, lo abres y verás la siguiente pantalla de inicio. Para hacer lo que queremos hacer, vamos a CAS, que sería la vestimenta y demás del personaje, y podrás ver toda la ropa, velo y demás que tiene el personaje. Ves que tienen los filtros en los cuales puedes especificar qué tipo de ropa quieres, para qué género, para qué edad y demás. Lo cual está bastante bien cuando quieres buscar algo en concreto. Tenemos que buscar algo que se parezca a lo que queremos hacer. Por ejemplo, yo en mi caso voy a buscar una camiseta y a trabajar a partir de ella. Una vez que elijo esta camiseta que quiero utilizar, pulso en ella y la guardo como archivo package, el cual es el archivo que se utiliza para guardar el contenido personalizado. Una vez guardado el archivo, os saldrá esta siguiente pantalla, que es en la cual trabajamos con el contenido personalizado. Podéis ver que está la malla y la textura. La textura es cómo se ve y la malla es la forma. Como ya tenemos una camiseta con la forma que queremos, lo único que vamos a modificar es la textura. Por lo tanto, tenemos que ir a la parte que pone textura y darle a exportar para tener la imagen sobre la cual tenemos que trabajar. Bien, una vez guardado el archivo, abrimos nuestro editor de imagen. En mi caso yo uso Paint Tool Save, porque lo uso para todo, básicamente. Pero también funcionan programas gratuitos como GIMP, MyPaint, etcétera, etcétera. Básicamente, un programa que trabaje con PNG. Eso sí, no me cojáis el Paint básico este, porque se lo estoy poniendo en la pantalla. Este no creo que os funcione demasiado bien para lo que tenemos que hacer. Una vez tenemos la imagen abierta, como podéis ver aquí está la textura de la camiseta, Podéis cambiar un poco el color si queréis, con filtros y demás. Lo que no os recomiendo es que pintéis con un color plano toda la camiseta, porque como podréis comprender, las sombras y forma de la camiseta en sí está en el dibujo. Por lo tanto, si quitáis eso, parecerá un poco falsa la camiseta. Bien, como vais a ver aquí, yo ya tengo el dibujo que quiero insertar en la camiseta preparado. Es importante que lo tengáis en PNG, es decir, transparente, porque si no tendréis que quitar el fondo, básicamente. Porque como ya he dicho, si usas un solo color sin tener ningún degrado o ninguna sombra, se ve mal. Así que cojo la imagen que tengo aquí, la pego en la camiseta y la redimensiono para que tenga el tamaño que quiero y ahora exportamos y nos vamos otra vez al programa. Y en el programa le damos a importar textura para ver cómo, se quede, cómo queda la camiseta. Y ahora podemos ver en el modelo que nos da el programa cómo quedaría la camiseta. La primera vez que lo haces evidentemente no siempre queda perfecto, por lo tanto hay que volver al programa de dibujo, cambiar un poquito el tamaño, cambiar un poquito los colores y volver a hacerlo. Este es un proceso que se hace hasta que queda como te gusta y una vez que consigues el resultado que, que querías, lo guardas y ya está. Lo pones en la carpeta de mods de los sims y ya podrías usarlo en el juego. Ahora sí, como cosa opcional, puedes poner las minaduras, que es simplemente poner una imagen para que se vea en el juego. Eso, si no quieres poner nada, simplemente se va a ver el, el, el contenido que has hecho, es decir, lo que estás viendo en el programa es lo que verás en el juego. Y si quieres poner algo, simplemente pones una imagen que, que hagas y ya está, no hay mucha complicación. Y una vez que tenemos el contenido, vamos a probarlo en el juego. Ahora podéis ver cómo queda la camiseta en el juego. He hecho más modelos de, con el mismo diseño para diferentes tipos de personajes. Y básicamente eso sería, no hay mucha complicación. Ahora sí, un breve inciso. Ya que he hecho esta camiseta para demostraros cómo se hace, la dejaré en la descripción para que podáis descargarla en caso de que os haya gustado. Y si queréis ver el dibujo original, lo he publicado en Instagram. Sin mucho más que decir, dejadme en los comentarios si queréis una segunda parte de tutoriales relacionados con los Sims o algún tutorial de algún programa de dibujo en concreto. También os animo a ponerme en los comentarios si os ha gustado el tutorial, si lo habéis entendido, si ha quedado claro. Y si alguien se anima a hacer contenido personalizado de los sims, que me lo diga, por favor, que me alegraría bastante. Y si tenéis alguna duda, podéis decirme en los comentarios y la responderé lo más rápido que pueda. Y si queréis poner alguna idea para siguientes vídeos, también estaría interesada de escucharlos. Sin mucho más que decir, recordad que si os ha gustado el vídeo, dale like, suscribíos, dale a la campanita para que YouTube os avise cuando suba el próximo vídeo. Y sin más que decir, ¡Chao!